Bueno, muy buenos días, eh, los invitamos nuevamente, ya hacía bastante que no lo hacíamos, pero tenemos un nuevo webinario eh, que surge de la cooperación entre el Instituto Francés de Argentina y el INFOD, eh, en este caso el docente que se llama Fabián Antin eh, nos va a hablar eh, de la geometría para la formación primaria eh, esperemos que, que sea lo más enriquecedor posible para ustedes. Y les voy a hacer una breve presentación de Fabián en Prim, pero primero les quiero decir que se sumen al canal de español. Eh, para esto eh, tienen que ir al Zoom abajo, porque como va a tener traducción simultánea, si no van a escucharlo en francés, eh, necesitaríamos que fueran abajo a donde está la barrita que dice silenciar, detener video, más, etcétera, y ahí van a más, encuentran interpretación, y eh, en interpretación ponen canal español. Eh, de esta manera ustedes van a poder escucharlo en español y no en francés. Eh, por otro lado, les pedimos que la, el tema de las preguntas las vayan haciendo por chat, y nosotros las vamos a recopilar de tal manera que al final, la los últimos 20 minutos, podamos hacer eh, las preguntas al, al ponente, a Fabián. Eh, así que les agradecemos eso y nada, que tengan un, un buen webinario. Eh, ahora les les leo eh, la presentación de Fabián Emprín. Eh, Fabián print es... Eh, esperen... Fabián Emprín es profesor universitario en didáctica de las matemáticas en la Universidad de Reims, laboratorio del Centro de Estudios y de Investigaciones sobre el Empleo y la Profesionalización. Es director del Instituto de Investigación en Enseñanza de las Matemáticas de Reims, enseña en el INSPE, en el Instituto Nacional Superior de Profesorado y de la Educación de la Academia de Reims, CD Chalon en Champagne, y es responsable del recorrido Master 2. Profesiones de la enseñanza, la educación y la formación, prácticas e ingeniería de la formación, ingeniería de las formaciones y usos de eh, útiles numéricos, de herramientas numéricas y corresponsable de la mención Profesiones de la enseñanza, la educación y la formación. Bueno, los dejo con Fabián y con las intérpretes. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bien, bien, merci beaucoup pour cette Muchas gracias por esta presentación. Estoy muy honrado de estar con ustedes esta tarde. Eh, les agradezco también a las intérpretes. Voy a intentar hablar eh, lento para que todo pase eh, bien y no duden en decirme si voy muy rápido. Entonces, el pedido que tenía para hoy era de hacer un resumen de las investigaciones sobre la enseñanza de la geometría en la escuela primaria. Eh, les voy a intentar eh, eh, hacer un inventario de los principales conceptos de la didáctica que pueden servir para entender y mejorar la enseñanza del espacio y la geometría en la escuela primaria. Lo que es eh, importante ver es que estas investigaciones existen, eh, son a, bastante antiguas, es decir, de hace bastante tiempo, pero no es el campo de, de investigación más desarrollado en didáctica de las matemáticas. Hay muchos trabajos sobre eh, los números, sobre todo con los psicólogos, y los trabajos de la geometría son un poco menos numerosos. Entonces, eh, son un poco menos estabilizados podemos decir. Entonces, con respecto a los diferentes trabajos, el primer concepto que vamos a abordar es el de lo espacial y lo geométrico. De, son Vertelot y Salin, los que lo desarrollaron en los años eh, 90. Luego, eh, los diferentes tipos de geometría que habla, que llamamos G1, G2 y G3. Eso es eh, de Ondevon y Husniak. Eso es eh, algo que nos permitirá articular el trabajo de la escuela eh, elemental con respecto a la geometría, y voy a detenerme un poco ahí. Luego, eh, haré, iré un poco más rápido con respecto a los otros puntos, y en cada caso voy a intentar desarrollar un poco cuál es la situación de la investigación en este momento, eh, y me, me, me gustará ilustrar cada uno de estos y mostrarles ejemplos de trabajos de alumnos, pero con algunos puntos voy a ir un poco rápido. El segundo trabajo... Eh, es de Bartelot salán también, y es la, las diferentes tamaños del espacio, que nos dan una variable didáctica para concebir y analizar la situación alrededor del espacio. Voy a hacer una pequeña dirección sobre los espacios informáticos, porque es un punto en el que trabajo mucho, eh, que son aspectos muy específicos. Luego hablaremos de los diferentes tipos de situación, sobre todo de los trabajos de Brousseau, eh, que fue bastante traducido en español eh, sobre las situaciones de acción, comunicación, formulación, validación. Eh, un marco que fue desarrollado por Le Monde que se llama la semiótica y la construcción de construcción dimensional, también da llaves de comprensión de los juegos matemáticos eh, de objetos espaciales y objetos geométricos. Luego, el trabajo de Bernard Parsis sobre lo visto y lo sabido, sobre todo eh, el, paso, el paso de las tres dimensiones a las dos dimensiones. Eh, por lo digital, hablaremos del construccionismo, sobre todo los robots de piso. En, en Argentina no están, pero en Francia tenemos una un pedido para trabajar con lo digital, sobre todo con estos robots que avanzan en el piso, eh, y les voy a mostrar eh, esto y el, y el concepto de construccionismo. Vamos a hablar de la definición de concepto eh, a partir de los trabajos de Bernard, y vamos a terminar con dibujo y figura, que puede ser una distinción eh, que podemos hacer. Espero que esto les sirva y que podrá eh, eh, cruzarse con marcos y preocupaciones que tengan. Vamos a empezar entonces con lo espacial y lo geométrico, que para mí es eh, clave. Bertelot y Salán eh, hicieron este trabajo en el 92. Eh, en el 98 hay eh, algunas referencias también. Y todos los documentos en los que me eh, apoyé eh, para esto, lo pasé a los colegas y también el, eh, eh, esta presentación estará disponible en francés, pero estará disponible por si les interesa. Esta distinción es fundadora eh, entre el trabajo en la escuela primaria porque va a permitir distinguir los objetos no físicos, físicos, perdón, que son, por ejemplo, los sólidos sociales, por ejemplo, si tenés un cartón de leche o. Un pote de mermelada o eh, un, uh, un frasco eh, tienen sólidos, que, que aspectos sólidos que tienen una forma eh, eh, en su interior y tienen también funciones, sirven para algo. Son objetos que los alumnos usan eh, en el mundo real, en la vida cotidiana y en matemática tenemos... Eh, hacer lo que eh, llamamos los lo vamos a a, a a limpiar digamos vamos a liberarle la, de las funciones a estos sólidos para generar por ejemplo un cubo pero eso sigue estando en el mundo físico es los objetos entonces las propiedades que tienen nos ayudan a resolver los problemas del espacio podemos encastrarlos darlos vuelta compararlos pero solamente en el espacio en cambio Aquí habrá un cambio porque los objetos geométricos no existen. Un objeto geométrico no existe, es un objeto del pensamiento. Un cubo no existe, un eh, cuadrado no existe. El cuadrado en el absoluto nadie lo vio. Es una figura que no tiene ninguna dimensión, que no tiene grosor, eh, los, eh, eh, ras, las rayas con las que dibujamos un cuadrado tampoco existen están en la dimensión cero estos eh, objetos de la del pensamiento de lo geométrico son bastante son mucho más difíciles de acceder a ellos eh, por parte de los alumnos entonces nos vamos a servir del trabajo con los objetos del espacio es decir sobre los vamos a trabajar sobre lo espacial para hacer necesarios los objetos geométricos para comprender describir y manipular los objetos del espacio entonces esta distinción entre el mundo físico lo espacial y el lo geométrico será el trabajo del conjunto de la geometría de los eh, más jóvenes de tres años hasta los 11 12 incluso hasta los 15 años en ciertos casos entonces el objetivo va a ser hacer manipular Hacer resolver problemas en el espacio sensible para que poco a poco las propiedades geométricas se vuelvan necesarias, aparezcan para distinguir, por ejemplo, los objetos. Y, y que progresivamente hagamos pasar a los alumnos del conocimiento de un cuadrado, porque se parece a un cuadrado, a un conjunto de propiedades. Eh, cuatro eh, eh, vértices, cuatro eh, eh, lados eh, diagonales perpendiculares todas las propiedades que permiten conocer en la geometría el cuadrado entonces eso significa que en la escuela primaria en general estaremos casi siempre en lo espacial cuando le preguntamos a un eh, cuando le pedimos a un alumno que se desplace que se ubique que construye objetos que dibuje eh, un objeto, cuando, cuando le decimos que dibuja un cuadro, le hacemos dibujar un, algo que representa. Dibujar un cuadro es un trabajo espacial, un cuadrado es un eh, trabajo espacial, tiene propiedades. Entonces vamos a trabajar sobre las, los conocimientos espaciales. La mayoría del tiempo vamos a trabajar sobre conocimientos espaciales, vamos a resolver problemas espaciales y vamos a ir poco a poco, eh, hacia la utilización de propiedades de la geometría para, produc para producir, describir, etc. Entonces, tendremos diferentes tipos de problemas, de reconocimiento, de producción de objetos, y ante estos problemas, el alumno podrá usar eh, la geometría para anticipar, eh, prever, describir objetos. Entonces, en general, eh, los problemas se plantean en el espacio sensible, ya sea producir un dibujo, hacer un montaje, reconocer un objeto, encontrar una posición, pero vamos a usar objetos para resolver estos eh, problemas en el espacio sensible y para eso necesitaremos usar las propiedades de la geometría. Entonces, vamos a empezar ilustrando este concepto con el cubo. Al principio, para los niños de 6 años, un cubo es algo que tiene una forma que parece eh, un cubo, pero por ejemplo un bloque eh, puede ser considerado por los alumnos como un cubo porque tiene más o menos el mismo aspecto. Entonces va a tener una percepción más bien eh, analógica que analítica. Y vamos a intentar hacer que pasen hacia una percepción más analítica del objeto para comprender cuáles son las propiedades de ese cubo para poder distinguirlo del eh, bloque. Entonces, en la escuela eh, materna, en eh, el, el, el preescolar, cinco años, por ejemplo, podemos decirle que es un cubo, pero no va a tener caracterizaciones especiales del cubo. Y en este caso vamos a proponer, por ejemplo, en esta situación, que eh, muevan eh, el, en este eh, eh, gran cubo, fabricado con siete pequeños cubos, ven que hay uno que falta. Entonces les vamos a proponer que encuentren entre estos falsos cubos, que son casi cubos, cuál es el que realmente entra en ese agujero. Este, por ejemplo, es una prisma con base de rombo. Este es un prisma con base de trapezoide rectángulo, eh, que es un poco, está un poco deformado. Y evidentemente está el eh, verdadero cubo. Eh, este es un poco más extendido. Hay un lado que es un poco más largo que el otro. Y eh, este cubo no, no, no se los vamos a dar, porque si no, simplemente probarían y listo les vamos a ver estos otros cubos y vamos a intentar eh, que encuentren cuál es el cubo real y eh, los vamos a llevar a que se pregunten sobre las propiedades del cubo les voy a presentar el primer video que lo pueden encontrar en línea pero está en francés estamos eh, eh, viendo eh, estamos haciendo que los alumnos se apropien del trabajo que están haciendo acá pueden ver lo que pasa en la pantalla hay un alumno que está probando el cubo eh, es la apropiación del problema, a esta parte. Todavía no empezó el trabajo. Entonces ahí hay un agujero. Vamos a intentar eh, encontrar una forma que cierre este agujero. Quizá eh, mantenete en la cámara, por favor. ¿Qué pasa? Entonces los alumnos van a intentar los cubos y verán que no entran, que lo que ellos llamaba cubo es un casi cubo, y verán que no entra en ese agujero. Entonces hay que hacer que entiendan lo que hay que hacer, tienen que encontrar aquel que va a entrar exactamente allí. Entonces ahora vamos a pedirles, vamos a darles dos cubos, eh, casi cubos, y van Vamos a intentar comparar para ver cuál es el candidato que permitiría eh, responder al problema. Después les daremos un tercero, un cuarto, y vamos, eh, van a intentar ver cuál es el que les parece que es el mejor candidato para completar la, el problema, resolver el problema. Este no es derecho. Sí. Espera. No, este no está bien. No. A ver, déjame probar. No, no es igual. El criterio de tamaño no debería ser un criterio, porque no, el tamaño no es lo importante. Lo importante es que sea cubo o no sea cubo. Todavía no lo eh, formulan bien, pero son alumnos de seis años aquí en Francia. Entonces están intentando comprender cómo podemos distinguir eh, los distintos cubos. ¿Por qué no puede pasar? Porque este sube un poco. Sube un poco. Este no sube, como pueden ver, para que sea un cubo, no tiene que haber un lado que suba con respecto al otro. Todos los lados tienen que ser, no vamos a decir paralelo, pero eh, no tiene que subir con respecto a los otros lados. Entonces, él dice que este es totalmente derecho. Lo que quiero es que encuentren argumentos para explicar por qué. Porque este tiene un la sube acá. Entonces. ¿Y ustedes? ¿Sí si encontraron la respuesta? ¿Sí? Ah, tienen la regla, muy bien. Este mide cuatro. Cuatro, cuatro justo. Pero acá tiene. Acá tiene cuatro. Pero acá tiene. Cuatro tiene dos milímetros más. Bien, muy bien. ¿Y ese? Tiene cuatro. Cuatro justo. Entonces, lo que vemos es que los alumnos, al comparar, los objetos, los casi eh, cubos, en algún momento les vamos a dar un cubo real, al comparar los objetos se dan cuenta de las propiedades geométricas, usan las eh, propiedades geométricas que sean paralelos, las propiedades de eh, medida, los lados tienen que ser del, del mismo tamaño para hacer un cubo, entonces usan para decidirse y elegir cuál es el cubo eh, estas propiedades. Entonces, les mostré esta situación porque estamos al principio, de, en el paso a lo, de lo espacial. Hay que encontrar cuál es el objeto que puede permitir de cerrar el otro cubo y eh, para resolver lo espacial, los alumnos formulan progresivamente propiedades geométricas. Ven, por ejemplo, que los lados tienen que ser del mismo eh, largo, cuatro justos lo que esperan. Este dice, eh, este, este sube un poco, no todos los lados son iguales. Vamos a ayudarlos progresivamente a definir un cubo. Y simplemente al final, cuando los alumnos se pusieron de acuerdo, iremos a verificar si entra bien y si el que eligieron es el cubo que faltaba. Pero la validación práctica no la necesitamos. Los eh, alumnos ya se convencieron por medio de argumentos. Ese fue un primer ejemplo. Les voy a mostrar eh, otro ejemplo. Eh, eh, los patrones de estos casi cubos están en Internet, si les interesa. Y habrán visto que los alumnos trabajan con cubos que fueron fabricados en impresión 3D y también eh, di los modelos en línea para eh, eh, por si quieren imprimirlo en 3d eh, no es muy muy caro una impresora 3d al menos en francia eh, suela eh, cuesta unos eh, bueno, varios euros pero se puede poder hacer este tipo de, de, de trabajo gratuitamente porque yo ya eh, eh, subí en internet los modelos para imprimir sí. Ahora pasamos a los 9-10 años en la historia de lo espacial y lo geométrico y vamos a pedirle a los alumnos que dibujen a mano alzada cuadriláteros, los cuadriláteros diferentes que ellos conocen. Estamos en un problema espacial porque hay que dibujar eh, a mano alzada. Estamos en una forma de geometría particular. Es el dibujo a mano alzada. Y vamos a ver cómo vamos a pasar progresivamente de lo espacial a lo geométrico. Eh, el conocimiento de los objetos porque se parecen a algo a un conocimiento por medio de las propiedades. Entonces, en una hoja blanca trabajan individualmente en cinco minutos, dibujan todos los cuadrados que pueden encontrar. Y es importante esta parte porque eh, después haremos... Eh, trabajar eh, a los chicos en grupo y eh, siempre hay algún alumno que dice yo pienso esto y los otros eh, siguen. Entonces el trabajo individual al principio al menos cinco minutos está bueno para que eh, tengan sus propios dibujos y después vamos a ver todo lo que hicieron todos los eh, alumnos. Después los pasamos a grupo de cuatro y les vamos a pedir que en una nueva hoja que no sea en la hoja de uno de los alumnos privilegiados sino que en una nueva hoja, van a poner todos los cuadriláteros que todo el grupo encontró. Todos los alumnos podrán contribuir de este modo. Y tiene que ponerse de acuerdo, hay que eliminar lo que yo llamo los monstruos, es decir, cosas que no son cuadriláteros. Luego haremos una apuesta en común. En esta apuesta en común, esta apuesta en común es importante, porque eh, si, eh, eh, si dejo el grupo eh, con alumnos que... Eh, hicieron 10 cuadriláteros si pongo todo eh, los de, de todos los cuadriláteros de todos los grupos en la pizarra sería imposible poder hacer la selección entonces vamos a usar una eh, puesta en común particular y vamos a decir que hay que generar hacer una ficha entre toda la clase entonces cada grupo va a venir a poner un solo cuadrilátero en el afiche eh, cuando todos los grupos pasan, vamos a volver a hacerlo, eh, todos van a volver a pasar, y así cada grupo va a contribuir para eh, armar una ficha con todos los cuadriláteros que la clase encontró. Entonces, el primero dibuja uno, el segundo dibuja otro, que no tiene que ser igual al primero, y así sucesivamente, y vamos a poder discutir, porque cuando hay un cuadrilátero en la en la pizarra y viene otro, lo podemos comparar, cuando viene el tercero lo podemos comparar con los anteriores, y así va, si no, vamos a tener muchos cuadriláteros. Luego hacemos una síntesis colectiva. Eh, entonces, cuando pasamos de lo espacial a lo geométrico, al principio los alumnos dibujan cuadrados. Y hay alguno que dice, hay un montón de cuadrados, nunca vamos a poder hacerlos todos. Y luego hay otro que dice, pero es la misma forma, grande o pequeña. Es como el color. Si haces un cuadrado rojo y uno azul, es un cuadrado. Eh, entonces, grande o pequeño es lo mismo, sigue siendo un cuadrado. Entonces, hay alumnos que a los 10 años eh, siguen estando en lo espacial, es decir, un pequeño cuadrado, más grande, más grande y así. Y hay otros alumnos que esa situación les hace pensar que lo importante es la forma. Y el hecho de que dibujen a mano alzada es importante porque los invita a a no preocuparse demasiado y que no se preocupen, no se focalicen demasiado sobre la precisión del trazo, porque lo importante es la propiedad. Y después, aquí lo voy a pasar muy rápido, pero esto es el, anoté en una clase de 22 alumnos cuántos alumnos habían encontrado las diferentes cuadriláteros. Hay figuras que no son correctas y hay figuras que son correctas. Voy a pasar un poco rápido. Y aquí está el... Eh, los grupos. Lo que vemos es que quedan muy pocas figuras no correctas al final. Y eh, lo que va a quedar al final del, eh, de, la, de la clase, esto es lo que va a quedar en el cuadro. Eh, cuadrilátero cualquiera, eh, esos cuadriláteros no se quedan en la clase. Porque que no sea, que sea cualquiera se ve como que no tiene propiedades, que es, necesitamos las propiedades para diferenciarlos bien. Entonces, estas son cosas muy interesantes de la puesta en común. Hay un nuevo dibujo que llega, y está este primer dibujo y después está este otro que se hace después y los alumnos no están de acuerdo, no saben si es el mismo o no. Entonces hay un alumno que dice, eh, no, nosotros queríamos que tuviera ángulos rectos, pero acá no hay ángulos rectos. Entonces, cuando dibujan a mano alzada, eh, hay que decir que queremos un ángulo recto o no. Eh, entonces, hay un ángulo recto arriba, pero no en los costados. En cambio, el segundo grupo dice, nosotros quisimos hacer todos los ángulos rectos. Entonces, los alumnos se ponen de acuerdo en que para comunicar un dibujo hay que tener un código. Entonces, eh, los alumnos van a decir, entonces acá hay un ángulo recto, pero en los otros no, y acá hay ángulos rectos en todos los casos. Entonces dicen, ¿cómo sabemos eh, la cuestión de la longitud? Eh, entonces vamos a inventar eh, longitudes eh, inventadas. Nosotros, no sé si ustedes conocen este símbolo que nosotros usamos, y entonces vamos a decir, bueno, este mide 3 centímetros, no es la realidad, pero es algo inventado, y esto es como si fueran 2 centímetros. Entonces si deciden inventar eso. Y luego dicen, bueno, los paralelos los vamos a poner en un mismo color. Entonces los pintan. No es la anotación internacional, eh, no es el código real, pero ese es el código que eligen los alumnos para trabajar. Eh, y después le diremos cuáles son los códigos reales, cuáles no. Lo que... En los paralelos no hay códigos. Entonces, como ven, al final los alumnos pasan de algo que se parece a un cuadrado a, eh, a un rectángulo eh, determinado por el hecho. De, que tiene dos paralelas, cuatro ángulos rectos, una longitud eh, igual en dos lados y dos, una longitud igual en el otro caso, que no es el mismo. También tenemos una discusión muy interesante con algunos alumnos, con un grupo de alumnos, esto ya estaba en el, eh, en el pizarra y llega a este otro. Entonces los alumnos dicen, es el mismo, porque miren, tiene dos ángulos rectos y, en los, y lados paralelos, y acá también. Entonces los alumnos dicen, no, no es el mismo, porque si lo das vuelto, si lo haces, si lo das vuelta, no vas a llegar a, ese, a esa forma. Hay que girarlo de este otro modo, sobre sí mismo. Sí, pero este fue cortado de un rectángulo y este fue cortado a partir de un rombo. Bueno, discuten, discuten y al final dicen, no, es el mismo, porque lo importante es esto. Entonces, en la conclusión, es que el hecho de conocer, eh, a un eh, conocer a un cuadrilátero es conocer las propiedades. Entonces, vamos a pasar al inicio de la geometría. Un cuadrilátero es un, es un conjunto de propiedades. Entonces, lo importante aquí es mostrar que esta situación, el hecho de hacer dibujar cuadriláteros, eh, no estamos seguros de que hayan encontrado todos los cuadriláteros posibles, pero no es lo importante. La, la tarea es espacial, eso no es lo más importante. Lo que queremos es que los alumnos se den cuenta de que eh, uno conoce a un cuadrilátero por sus propiedades. Queremos pasar hacia lo geométrico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo de Kuzniak y, y Humont? Ellos dicen que hay tres tipos de geometrías. Una geometría 1, o que ellos llaman geometría natural, cuya fuente es la validación del de espacio sensible. Es decir, que si eh, tengo que encastrar dos piezas, te, sé que está bien porque cuando las pongo, las formas se eh, eh, ponen una sobre otra. Es decir, el encastre funciona. Entonces, estamos en un problema espacial, con una validación espacial. Es la realidad de, de lo sensible, eh, es la, validad, la validez de lo real. Entonces, cuando les mostré la situación de los cubos y casi cubos, estábamos en la geometría 1, porque finalmente es el encastre lo que va a validar Finalmente, lo real va a validar la, so la solución. La geometría 2, que ellos llamaron geometría axiomática eh, natural, es una geometría eh, donde la validación se funda en leyes hipotético-deductivas, eh, en un eh, sistema axiomático lo más preciso posible. Entonces, ahí es geometría, esta geometría se, se puede apoyar en lo sensible, pero los argumentos que hay que dar son argumentos de tipo hipotético deductivos entonces ahí la situación la, la, la última situación que les mostré sería geometría 2 porque podemos comparar por medio de leyes de propiedades de lo ante de, el de, de, de, de, de de intelectual no de lo físico eso es sobre todo la geometría de la escuela primaria hasta los 10 años más o menos. Y para aquí pasaremos de a poco a, a lo que sería el colegio en Francia, hasta los 10 años, y después en eh, el liceo, la escuela secundaria y la universidad, sería la geometría 3 o axiomática formalista, donde lo sensible ya no está presente y eh, lo que prevalece es el razonamiento lógico. Y podemos a ir a geometrías y hacia otras geometrías. De de Yo, entonces hablé de lo espacial y la geométrica para que se entienda bien, porque es algo que forma parte de nuestro trabajo y en el programa oficial en Francia, este pasaje de la percepción a la deducción. Ah. Así que voy a pasar a otros aspectos. Sí, si siempre con, con el trabajo de Luis Salam pero también de, de Usoc, vamos a trabajar sobre el espacio, vamos a distinguir gran tres grandes tipos de espacio. El macroespacio, aquí e es la ciudad de Reims, aquí veo la catedral de Reims, y solo veo una fachada. Cuando trabajo en el macroespacio, solo percibo elementos muy, extremadamente finos, muy pequeños, y no sé lo que hay atrás, de esta, por ejemplo, de esta catedral. Veo rectángulos, veo un triángulo aquí, Veo cosas pero que no puedo percibir en, en su, solo en su globalidad. Entonces vamos a poder plantear problemas en el macroespacio para la orientación, para reconocer, etc. En el mesoespacio, que es el espacio de, del patio, de la escuela o del aula, aquí veo un poco mejor los objetos del espacio. Pero sin embargo, todavía no están totalmente... No son perceptibles en, en todos lados. Aquí, por ejemplo, tengo un alumno que puede esconderse con otro. ¿sí? Si quiero contarlos, por ejemplo, puede haber uno que se esconda. Y las herramientas que voy a usar en el patio, ¿sí? las cuerdas, ¿sí? esos objetos no voy a poder utilizarlos en otro tipo de espacio. Y con respecto al microespacio es el, es el espacio donde puedo observar los sólidos, que lo puedo ver en mi mano, puedo manipular, manipularlos, puedo darlos vueltas, puedo ver si hay algo por debajo, y en un microespacio particular es el espacio geográfico, es el espacio también del dibujo. Aquí hay patrones que puedo exponer y en función de, de, o, en función de oponer problemas entre el macro, el micro y el mesoespacio, no voy a, a tener los mismos procedimientos. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la, la, la, la recta es el objeto geométrico, el, el objeto de lo recto, que tiene una sola dimensión, donde no hay espesor, que es infinita de los dos lados. No, no puedo a, a acceder así, el hecho de que sea infinito, no puedo acceder a esas nociones. Eso pertenece a la G2 o G3. En cambio, lo que sí puedo hacer en la primaria es lo recto, pero desde el punto de vista espacial, es decir, que los alumnos puedan comprender que lo, que esto se produce a partir de un alineamiento, a partir de la rectitud, sí, que esto lo puedo medir con una regla, que, que una recta también siempre se puede prolongar. No no es la idea de lo infinito, pero sí que es algo recto. Entonces, lo, la, lo, lo recto no lo vamos a ver como un objeto geométrico, lo vamos a trabajar como un objeto espacial, como un alineamiento Sí. Eh, y algo que se puede eh, mantener gracias a la rectitud. Y aquí la cuestión es saber si si esto, si los alumnos, si tienen un problema especial, van a decir que, que no, que el punto D no pertenece a la recta, pero un alumno que empiece... A, a comprender la recta va, él va a decir, sí, vamos a prolongar esta línea para para ver si llega al punto D, entonces comienza en ese momento a cambiar hacia otro tipo de objeto y luego es un poco complicado si si, si, si nos preguntaran si el, si el punto D está alineado con con B entonces vamos a empezar con el meso espacio y voy a preguntarle a los alumnos que encuentren el lugar donde deberían estar para que el cono azul esté escondido por el cono amarillo y el cono eh, eh, amarillo esconda el cono rojo. Entonces el alumno tiene que ubicarse en un lugar para, para, para que pueda observar dónde eh, el, el naranja esconde el azul y el amarillo el rojo. Y aquí es, este es un concepto de alineamiento en el mesoespacio. Entonces lo que puedo utilizar es la cuerda si sí, vamos a extender nuestras cuerdas y van a ponerse bien para poder ir a moverse, a circular, para ver cómo lograr esto. Y van a desarrollar esta idea de alineamiento. El problema es que por finalmente son, lo, son, son, son los objetos, van, van a ser difíciles de transportar, entonces va a ser la misma situación pero en un gran microespacio. Vamos a poner torres así de Lego y vamos a ubicarlas así en zonas y voy a decirles, acá tengo una máquina de fotos que va, simboliza la mirada y van a tratar de poner estos objetos para que solo vea que la torre esconda los otros dos objetos. Entonces los alumnos van a, a, a buscar reglas, van, van a tratar de continuar a, a, a extender cuerdas Aquí van a ver eh, alumnos que tratan de encontrar soluciones con materiales, por ejemplo. Y por último, vamos a, pa a pasar al espacio geográfico. Sí, acá sí vio los, lo, lo, los herramientas que pueden ser, son la gran regla del pizarrón, la cuerda, cosas que voy a desarrollar en el macroespacio. Y luego vamos a tomar una gran hoja de papel que vamos a, a, a, a, a, vamos a agarrarla con scotch y vamos a pedirles a los alumnos que eh, con una aguja, vamos a poner una aguja, así, y sí y voy a, aquí voy a marcar una línea entre las dos agujas, voy a poner y le voy a pedir que pongan, eh, sí que, que marquen esto exactamente sobre esta línea. Sí, en esta parte pasa a ser más complicado, los alumnos tienen que encontrar... Un dispositivo, gracias a la regla o a la cuerda, un elemento eficaz para encontrar dónde está esta marca escondida que yo he marcado. Y luego pasamos al espacio informático y vamos a simular, por ejemplo, un macroespacio. Vamos a, como si estuviéramos en una ciudad, en una, un gran espacio, y vamos a ver que aquí hay un ojo que ve todo y, y aquí... Y aquí, un yo no estoy aquí. Estos dos personajes que yo inventé. Y la pregunta es, si el ojo que ve todo logra ver, a ah, no estoy aquí, y, y, y ¿dónde estás tú? Esto va a, estar, va a estar simbolizado. Yo tomo la regla y comienzo con el trabajo. Pero en un programa, sí, voy a hacer que la pantalla esté limitada a esta zona. Es decir, que los alumnos solo pueden ver algunos objetos, no pueden ver todos los objetos al mismo tiempo. Entonces, tienen que desplazar la pantalla y tienen que encontrar maneras de saber si el ojo que ve todo ve a eh, estoy aquí o, u, u, o dónde estoy yo. Eh, vamos a simular como si estuviéramos en un gran espacio y vamos a marcar una línea entre el ojo que ve todo y dónde estás tú. Entonces... Estos son los diferentes tipos de espacios, de Bertoló y Salín, macro, meso y micro, y, eh, sí, y también lo que vemos es que los tipos de espacios son una variable didáctica de la situación, que permite que evolucione el, el, el, el trabajo de los el alumnos. Va a haber algunas restricciones, y ¿sí? a veces tengo que reconstruir el espacio mentalmente. Voy a, voy a tener que poder poner una cuerda. En el mesoespacio voy a poder ver más cosas, pero la cuerda va a ser mucho menos precisa que la regla. Así que la regla va a ser una muy buena herramienta en el mesoespacio. Y en el microespacio, eh, el, la, eh, la, la mirada no sirve para nada. Cuando ver en el microespacio algunos estos ángulos y trato y trato y cuando trato de encontrar la línea, ¿sí?, ¿Cómo hacemos para, para, para mirar? Podemos tratar de alinear la, los objetos, pero vamos a, a estar obligados a usar la regla. Entonces, vamos a, estar, a servirnos del mantaño de los espacios para ver cuál es el procedimiento de los alumnos. Si so, que, que, que, pero son eh, procedimientos que son muy cargados a nivel mental y procedimientos, de, por otro lado, más espaciales. Entonces, en el Cabri Espacio tenemos un concepto que es muy importante en los espacios de geometría dinámica. Tenemos un concepto muy importante, que es el concepto de resistencia de los objetos, porque les voy a hablar de las restricciones. Vamos a crear una nueva, a crear una nueva restricción, que es la resistencia de los objetos. Aquí estoy en, en el GeoGebra y dibujé en este espacio GeoGebra. Dos rectángulos, sí, aquí los ven. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer para saber si estos cuadros son efectivamente cuadrados? Un alumno que dibujó este cuadrado y el otro alumno que dibujó este cuadrado, ¿cómo les puedo decir, no, te equivocaste? Y lo que puedo hacer entonces es, en un, en un, en un papel, en el espacio gráfico, no podemos decirle, porque si los medimos, esto es, hace 5 centímetros cada uno y vamos a decir, bueno, si hay ángulos rectos, sí, entonces es un cuadrado. El alumno va, va a, a hacerlo bien, si no, no, quizás no utilizó el compás ni la regla, quizás lo hizo a ojo, pero a ojo puede funcionar. Pero en geometría... Dinámica, vamos a decir que no, esto no funciona. Un cuadro es un cuadrado solamente si cuando tomo cualquier punto de mi cuadrado y que lo estiro, sigue siendo un cuadrado. Y ustedes van a decir, esto no funciona. ¿Y este? Sí. Cuando lo estiro así, sigue siendo cuadrado. ¿Sí? sí y cuando también lo hago en este punto, también sigue siendo un cuadrado. Es decir, que cuando construimos un objeto en geometría dinámica, es necesario indicar al, al programa cuáles son las propiedades que yo quiero atribuirle a mi objeto de geometría dinámica. Y la validación va a ser extraí, extraída por el hecho de que los objetos resisten a esta entonces, para construir un cuadrado que resista, estoy obligado a tomar un segmento y si quiero que mi ángulo recto resista, voy a tener que utilizar uno, lo que llamamos una primitiva perpendicular. Y ahora sí, como le dije al programa que yo quería un ángulo recto, el ángulo recto va a seguir estando, haga lo que haga. Ahora quiero cambiar el, la longitud y voy a utilizar, por ejemplo, el círculo, así. Y voy a ubicar mi punto en la intersección del círculo. Y ahora, si desplazo los objetos, pueden ver que K no se mueve. Es decir, que garantizo el comienzo de mi cuadrado. Y luego conocen el principio, ¿sí? Vamos a seguir con una perpendicular. La podemos ubicar donde querramos y vamos a terminar así la construcción y así obtuve un cuadrado que resiste al desplazamiento es decir acabo de tener un cuadrado que resiste entonces cuando cuando a los alumnos les hacemos dibujar aquí figuras lo que deja que los que se quedan en lo espacial van a buscar van a querer hacer un lindo cuadrado así muy derecho con lados muy rectos así yo lo voy a dibujar ahora sí. Este es un alumno que sigue estando en lo espacial. Y le voy a decir, mira, para poder ganar, para tu cuadrado debe resistir. Y si, entonces le digo, bueno, si tomo un punto, ¿resiste? No, no lo resiste. Así que tenés que encontrar una manera de hacer resistir lo que querés mostrarme como propiedad. Entonces ahí va a tener que pensar en las propiedades. Es realmente, es, es algo. Esta resistencia pertenece a la geometría dinámica, ¿sí? Entonces podemos hacer otras cosas interesantes con la geometría dinámica. No quiero extenderme, pero podemos aprender a percibir los objetos de otra manera. Es decir, que esta vez, una vez que los alumnos entendieron cómo funciona la geometría dinámica, voy a, a tener objetos con formas y escondí las formas. Y los, ellos tienen que identificar en qué forma, ¿Bajo qué forma se desplaza el objeto? Aquí, por ejemplo, hay que empezar a imaginar cuáles son las formas a las que vinculé esta forma. Ellos tienen que deducir propiedades espaciales y geométricas. Entonces, entonces con respecto a la geometría dinámica, y ahora y vamos a poder también simular el macroespacio gracias a espacios 3D. En Francia tenemos tenemos a Fico que hizo tiene eh, libros sobre este tema que y, y hizo un estudio a partir de todos estos meta estudios internacionales sobre los resultados que obtenemos si, si si por ejemplo la geometría o lo digital permite aprender mejor, podemos identificar mitos ¿sí? y todos los estudios que se han hecho sobre este tema. Y, y él concluyó que hay poco, que no es el tema la tecnología en sí mismo que, que cambia, sino que el problema es la manera en que los, los eh, eh, docentes se apropian de esta tecnología. Entonces nosotros nos preguntamos cómo hacer pensamos a cómo, en cómo hacer para que la tecnología sirva, sobre todo cuando la utilizamos para hacer cosas que no podemos hacer sin la tecnología. Aquí, por ejemplo, que, que, que los alumnos puedan perderse en una casa que no conocen, en general esto no lo podemos hacer de otro modo. Entonces, para trabajar lo espacial, nosotros hemos fabricado una casa virtual, una casa virtual en donde podemos pasear, y allí podemos crear situaciones de aprendizaje en esta casa virtual para trabajar eh, ciertos conceptos. Y le dijimos a los alumnos que vayan a pasear a, por esta casa, abran todas las puertas e intenten ver dónde están las diferentes eh, habitaciones, por ejemplo, o los diferentes lugares de la casa. Aquí estamos en la casa, vamos a poder pasear adentro de la casa, vamos a poder abrir cada habitación si ¿sí? la, la, la habitación del niño de los padres el baño y les voy a decir la semana próxima la casa va a funcionar de otro modo es decir que va a ser siempre la misma casa pero la casa les va a pedir directamente que vayan a una habitación entonces cuando aprieto sobre jugar cliqueo en jugar ahí me dice tienes que ir directamente aquí entonces cómo hacerlo? Hoy me paseo en la casa de una manera para que la semana próxima pueda recordar dónde estaban las diferentes habitaciones. Entonces, trato de memorizar esto, le damos un papel a los alumnos y le decimos ahora arréglenselas para intentar encontrar... Una manera de memorizar. Entonces, los alumnos utilizan, por ejemplo, un papel, ahí dibujan un plano y van a lineal, li, linealizar el espacio, van a hacer dibujos, van a dibujar las piezas, las habitaciones. Sí, hay, van a tener eh, distintas estrategias, yo estoy tratando de encontrarlas, pero no las tengo aquí, pero no las no las no las encuentro. Sí, luego se las voy a incluir en el diaporama definitivo. ¿sí? Esto es com compatible con la realidad virtual, pero por el momento, porque no se sabe todavía si la realidad vi vi vir virtual, aparte del hecho de que hace vomitar a la mayoría de los alumnos, sobre todo del, del jardín de infantes, entonces, esto, entonces en un cierto momento vamos a poder con respecto a la resistencia de los objetos, el, el, el, el autor Bordo, que fue, fue fundadora del, del, del programa Cabri, sí, ella trabajó mucho el concepto de resistencia de objetos, hay muchas tesis sobre esto, así que tienen muchas, hay muchas personas que han trabajado estos conceptos. Ahora bien, vamos a continuar con la teoría de las situaciones didácticas que es muy conocida en el mundo hispanoparlante. Gracias a los trabajos de Brusso, la idea del constructivismo es crear una desestabilización y que el aprendizaje pase, que parta de un equilibrio inicial, que luego des des desestabilice los conocimientos que no son buenos para luego, llegar a un nuevo equilibrio que es superior al, al anterior, porque se basa en conocimientos más, más eficaces y más reales. Entonces, eh, eh, ubica al docente con, con, con el rol de construir un, un ambiente donde eh, el alumno va a encontrar un obstáculo que, le, que lo va a obligar a asimilarse a ciertos procedimientos. Este esquema... Entonces allí el alumno llega a concepciones que son erróneas al comienzo. Nosotros queremos que aprenda nuevos saberes que pueda utilizar en otras situaciones y vamos a crear una desestabilización, un obstáculo, lo que llamamos la situación problema aquí, que nos permitir, permitirá que el alumno que, que, que desestabilice los conocimientos er, erróneos y que construya por adaptación o por asimilación con otros alumnos. Entonces les voy a mostrar un ejemplo, siempre en el ámbito de lo espacial, donde hay una competencia espacial que es necesaria para que el alumno pueda contar. Sí, para ello tiene que poder construir un esquema o una estrategia que le que, no le, que no, casi no pueda contar muchas veces el mismo objeto, es lo que llamamos la enumeración, sobre todo Rian y Margolinas que lo desarrollaron. Y esto es transparente porque los, ellos no tienen conciencia de que es necesario saber esto, que necesitamos estas capacidades para construir un, un esquema. Entonces él crea una situación con cajas de fósforos. Ven aquí, hay caja, ca, cajas con fósforos y hay que poner un fósforo en cada caja entonces aquí tenemos un primer video, un primer intento está eh, la docente que puso este medio resistente con un obstáculo es decir que las cajas son indescernibles. el niño no tiene ninguna estrategia para, eh, para enumerar para poder saber si están llenas o no entonces intenta escuchar vamos a ver muy rápido al final eh, Ahí el niño el, el, el se encontró con un obstáculo, entonces vamos a hacer una nueva, un nuevo intento y esta segunda vez, Romain. El sonido no es muy importante, no se oye bien, más. entonces ahora como pueden ver, eh, organiza espacialmente Sigue escuchando por las dudas, porque nunca se sabe. Bien, esta vez lo, lo llenó. Y bien, entonces, el alumno esta vez funcionó. Y luego hacemos una puesta en común para hacer emerger eh, estas estrategias de parte de todos los alumnos. Esta es una forma de numeración, pero hay otra, eh, que es la de cuando uno puede... Eh, mover los objetos. Entonces le vamos a decir a los alumnos que tienen que meter una sola ficha en cada eh, casillero. Y vamos a hacer la, la, la, la situación de vuelta, pero con una tapa. Esta vez los alumnos van a estar obligados a crear un esquema. Eh, imaginar en su cabeza el eh, esquema que tienen que recorrer. Por ejemplo, los alumnos van a hacer así, para estar seguros de no olvidar. Los que no construyen un esquema en su cabeza, en general eh, van a poner en varios lugares dos veces una ficha o olvidarse de alguna. Se puede hacer esto también en el meso espacio, es decir, se pueden poner eh, eh, cajas en una sala eh, y poner eh, en líneas y en columnas eh, y pedir a los alumnos que metan en las cajas y hagan lo mismo. Entonces... Estas son situaciones de acción y también está lo que se llaman las situaciones de comunicación. En este caso vamos a tener eh, seis eh, círculos y cada niño tiene que meterse en alguno. Los alumnos, eh, aquí están mirando en la pizarra, pero cada alumno tiene una hoja como esta que le indica si... Eh, está bien que tenga un compañero adelante, atrás, a la derecha o a la izquierda. Entonces, los cuatro alumnos, eh, todos tienen su hoja posible, y entonces tienen que ubicarse en el dispositivo y comunicar a los demás para decirles, yo necesito a alguien a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, o no tengo que tener a nadie adelante, etc. Entonces, la solución del problema está aquí, como ven, el alumno que eh, acabamos de ver, eh, el alumno 2 tiene que tener a la izquierda a la derecha y atrás, el alumno 3 a la izquierda nada más, etc. Les voy, a pasar el video, les voy a pasar el video, pero van a ver a los alumnos que intentan expresarse para descubrir las relaciones, dónde tienen que estar puestos. Hay un alumno que dice, no puedo estar en la primera línea porque necesito a alguien adelante, entonces si necesito a alguien adelante yo tengo que estar atrás, y esa es una situación de comunicación, es decir, que es el hecho eh, de comunicar con los otros lo que va a permitir solucionar este trabajo. Paso muy rápido sobre El perro de Madlenka, que es un libro para niños de Peter Sis. no sé si está traducido en español, pero en todo caso Peter Seas es eh, de Nueva York, eh, cuenta historias eh, pasando por la, las imágenes de frente, desde d de arriba, y abajo. Y acá vamos a ver, por ejemplo, que el perro está ahí. Eh, entonces, aquí tendría que estar aquí. Y entonces, vamos a ir cambiando entre las distintas presentaciones del espacio. Y en una situación de comunicación, eh, tenemos este que se llama encontrar el casillero. Entonces, un primer alumno mete una ficha en la caja. Por ejemplo, lo mete en esa que ustedes ven. Se cierra la caja. Y un segundo alumno debe meter una segunda ficha en, la, en el mismo casillero. Los alumnos se confunden porque hay uno que dice está en la tercera, en el tercer casillero, pero en realidad está en el cuarto. Entonces Manuá dice está en el tercero y el otro alumno lo puso en la cuarta. Entonces eso va a forzar a comprender es necesario que explique cómo contó la tercera, el tercer casillero, porque los tres contaron, los dos contaron tres, pero de distinto modo. Les había dicho que voy a pasar un poco rápido con estos aspectos. Eh, Raymond Duval construyó el concepto de, de construcción dimensional, que es un concepto muy muy interesante para comprender la percepción y la relación entre lo espacial y lo geométrico. Entonces, primero, en la idea de la semiótica. Distinguimos el referente, el significado y el significante. Entonces, el referente teórico es el que pertenece a la geometría ideal, el rectángulo, el concepto de rectángulo. Y luego, ese concepto de rectángulo tiene muchos significados, tiene un, perdón, tiene un solo significado, que es la figura geométrica. Es justamente el lazo entre el referente y todos los significantes. Y los significantes son todos los eh, dibujos posibles. Todos estos son rectángulos, algunos hechos a mano alzados. Hay una infinidad de eh, significantes, pero un solo significado, que remite a un único referente teórico. Entonces, la diferencia entre referente significado y significante eh, permite a Duval comprender la relación entre los objetos teóricos el significado, es decir, el lazo que construye el sujeto eh, con respecto al objeto teórico, y el significante, es decir, las representaciones. La palabra rectángulo es un significante de rectángulo. Son un, todos son un significante de rectángulo. Entonces, lo que dice Duval es que hay un paso progresivo de una... Eh, visión de los alumnos de superficie, entonces acá vemos la superficie, vemos una juxtaposición de rectángulos hacia una visión de trazo. Es decir, que progresivamente el alumno va a imaginar los eh, eh, trazos que constituyen la figura, es 1D, y luego la visión 0T, de, es decir, vemos la intersección de rectas y también vemos puntos que definen el cuadrado. Entonces, Duval da esta idea de deconstrucción dimensional, es decir que progresivamente los alumnos van a pasar de 2D a 1D a 0D. Y se van a acompañar con algunos eh, trabajos de restauración de figuras. Vamos a decirle al alumno, aquí está la figura modelo, te doy eh, una figura incompleta y vos debes encontrar la figura modelo de nuevo. Entonces, al principio les vamos a dar algunos patrones que les van a permitir hacer la figura modelo. Luego les daremos eh, eh, patrones cortados. Y a lo último no van a tener ningún tipo de patrón y van a tener que hacerlo con regla. Van a tener que encontrar la visión del trazo al interior de la figura. Dos minutos, si quieren, para que les cuente esto. Eh, algunas palabras sobre lo visto y lo sabido, que es un trabajo de Bernard Paxis. Y lo que él analizó fue el hecho de que hay una distinción entre lo que vemos y lo que sabemos. Un conflicto cognitivo entre lo que vemos y lo que sabemos. Porque cuando veo este dibujo, no percibo, no veo las propiedades es decir no veo por ejemplo este ángulo droite, veo eh, rectas que se cortan eh, pero como esto en una representación no sé si las rectas se cortan o no en cambio cuando estoy del lado de las matemáticas sé que es un cubo sé que los eh, lados son eh, exactos que las diagonales son perpendiculares que nos, son de la misma longitud que los lados, entonces hay un conflicto entre lo que veo y lo que sé. Y Parsis estudió la representación de la pirámide con François Colmés y lo hicieron a lo largo de toda la escolaridad y se dieron cuenta de que los niños tienen eh, dificultad entre dividir lo que saben de lo que ven, a veces quieren dibujar lo que eh, saben y a veces lo que ven, y hay un conflicto entre las dos. Estos dos autores hicieron un trabajo sobre todo el ciclo hasta el cuarto año de secundario son alumnos de unos 17 años y vemos la evolución del eh, dibujo de los alumnos y sobre todo vemos que es algo que no fue enseñado suficientemente les quiero decir dos cosas sobre los robots de piso porque es algo que a mí me interesa mucho son estos pequeños robots que pueden ver aquí y el trabajo sobre el construccionismo de seymour Papert eh, muestra que este trabajo es eh, hay que hacerlo en un contexto de proyecto. Los alumnos tienen que hacer una realización, tienen que hacer avanzar un pequeño eh, robot, no tiene ningún sentido para los alumnos, es simplemente una actividad escolar, pero hacerles hacer un baile, por ejemplo, porque los alumnos tienen un proyecto de danza o un programa para que los eh, el, el robot eh, baile o cómo puede hacer un robot para bailar, eh, los alumnos tienen que pensar cómo hacerlo, pueden imaginarlo eh, con el robot. Como ven, el de más adelante se mueve, los alumnos lo programaron. Este robot ahora va a empezar. Ahí está. Entonces, no es el, el docente el que les dijo qué hacer, sino que los alumnos tienen un proyecto de danza y los alumnos pensaron cómo hacerlo. Como pueden ver atrás, se ven a los robots. Bien, entonces... Entienden que es en el marco de un proyecto. Voy a terminar con el concepto de concepto de Vernion. Para Vernion, un concepto como cuadrado, rombo, es la propuesta de cuatro, la superposición de cuatro elementos, la lengua, eh, que tiene que ver también con el significado y el significante de Duval, las propiedades. Es decir, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo manipularlo? Por ejemplo, un cuadrado puede darse vuelta sobre sí mismo, el rectángulo no tantas veces, eh, todas las técnicas, y sobre todo los problemas que el concepto permite resolver. Entonces, uniendo estas cuatro dimensiones, con, eh, tenemos el concepto. Por ejemplo, el concepto de perpendicularidad. Bueno, la perpendicularidad puede verse como... El ángulo del rectángulo puede verse como eh, eh, eh, en el espacio, como un montaje físico, puede verse como la simetría. Obtenemos una perpendicularidad cuando plegamos y volvemos a plegar un objeto, la rotación eh, y todo esto son los aspectos del concepto de la perpendicularidad que puede servir para ir por ejemplo, de un punto de una eh, de, un, de un punto a otro. Voy a eh, detenerme aquí, pase muy rápido, solo algunas palabras, que me gusta mucho esta frase de Rousseau. Dice, me animaría a exponer aquí la más grande, la más importante, la más útil regla de toda la educación. Eso no es ganar tiempo, eso es perderlo. Cuando trabajamos lo espacial, sentimos que perdemos tiempo y queremos ir muy rápido hacia lo geométrico, pero.. Trabajando lo especial, tomando tiempo, podremos realmente ganar tiempo después porque los alumnos habrán percibido que una recta se prolonga eh, y eso permitirá también acceder al concepto. Voy a detenerme aquí voy a responder a sus preguntas. Ok. Eh, bueno, la... ¿Me están escuchando ahí? Adiós. Okay. Eh, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, una de las preguntas es, eh, si ¿querrían solicitar eh, si pueden pasar los links que nombraban en la presentación? En especial los modelos para la impresión en 3D de los cubos. Eh, no sé si las querés ir haciendo sí, sí. ahora, de a una, o como preferir. Por supuesto, no sé cómo... No, je, je, je prefiero, me concentrer sur vos questions. prefiero concentrarme en las preguntas, pero ah, en okay. cuanto termine, sí, se las paso. Perfecto. Eh, y lo envío. Preguntan si la clasificación de la geometría en distintos paradigmas eh, propuesta por Eudman y Kuzniak depende de la argumentación realizada. No, es la naturaleza del problema lo importante. Hay dos aspectos. Ellos hicieron esta clasificación para ide lograr identificar los tipos de problemas que, pode que podemos tener. Entonces, cuando planteamos un problema en geometría 1, esperamos una validación a partir de lo sensible. Luego, quizás algunos alumnos van a, a servir de herramientas de geometría 2 para resolver algo de geometría 1. Esto va a depender de los alumnos, pero la naturaleza del problema pertenece a una geometría en particular. Cuando, cuando les pido que encuentren al, al cubo que pueda entrar en el cubo grande, espero una validación a partir de lo sensible. Pero espero que los alumnos vayan a buscar propiedades también pero yo planteo un, pro, un problema de la geometría 1, pero en cambio, si digo, demuestren, por ejemplo, que, que, que cuando tomo un cuadrilátero ABCD, los puntos del cuadrilátero que une los medios y los lados es, es, es, un, es un, rom, un rombo y no un paralelograma, yo ahí planteo un problema directamente, estoy en la geometría 2, pero, eh, pero los alumnos quizás van a buscar dibujos, van a testear cosas, pero, eh, pero el problema se plantea a partir de una geometría, y lo que queremos es que los alumnos evolucionen dentro de esta geometría. Sí, es un criterio para saber dónde se ubican los problemas. Y sí, Alan Sneck, con, con, él, él trabaja sobre los espacios eh, y los OTM, yo no les hablé de esto, pero son, es algo que se desarrolla actualmente, es algo un poco complejo para, de, para, de, para desarrollarlo aquí, en esta conferencia tan corta, pero pueden ver, pueden ver las OTMs y los trabajos que ellos han desarrollado. Ok, eh, la última es eh, una repetición, si puede repetir eh, cuál es el autor que desarrolla el concepto de resistencia de los objetos en la geometría dinámica. Sí, es Colette Laborde. Sí, es Colette Laborde. Ok. Él trabaja... ...y también Sophie Sourie lavergne que trabaja mucho estos aspectos y Restrecó. Ella trabajó una tesis de Restreco también. Y este concepto es muy importante para la geometría, porque modifica totalmente la, la manera de, de validar. Es decir, que no se valida a partir de la percepción, sino que, eh, que, eh, que no, podemos, si no podemos, por ejemplo, fabricar un, un, un cuadrado que resiste sin modificar las propiedades sobre, en las diagonales, como se los he mostrado, por ejemplo. O en los lados ok eh, perfecto luego si pudiera poner en la presentación esos nombres de manera que, que los docentes que participen cuenten con esos nombres o que nos lo envíen a nosotros de alguna manera para para poder eh, pasarlo Aquí lo pueden leer, la board está escrito. Ah, perfecto. Ahí está. Y suri suri sur la verga también. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Y, y, y, todos los do, y todos los documentos citados se los voy a, a enviar por mail y, y tienen un ejemplar de cada uno por lo menos. Okay. Yo solo leo en francés y en inglés, así que no, no les mandaré material en español, pero al menos tendrán un, un ejem ejemplo de cada uno de estos documentos, y esto le permitirá seguramente acceder a los documentos en español. Yo sé que Castela, en particular ha escrito en español, y seguramente ha escrito sobre estos temas. Ok, perfecto. Eh, estoy escribiendo eh, que acá podrán solicitarme eh, la información, el PPT. Eh, bueno, eh, está terminado, creo. Le agradecemos muchísimo a Fabián eh, por su disponibilidad, por su claridad. Francamente es eh, muy, muy, muy claro, muy, muy bien la extensión. Eh, creo que, que se extendió lo suficiente como para que lo que dio lo entendieran. Ojalá que pudiéramos hacer el año próximo más intercambios. Eh, le agradezco mucho le agradecemos muchísimo de parte del Infod y seguramente del IFA. Eh, y bueno, les agradecemos a ustedes y a todos los docentes por haber participado. Eh, les deseamos que se hayan podido eh, enriquecer lo más posible y, y que puedan eh, poner en práctica este, este, este aprendizaje con sus alumnos bueno desde ya muchas gracias y los estaremos poniendo nos estaremos poniendo en contacto si nuevamente hay otras posibilidades de actividades muchas gracias que tengan muy buen día gracias. Un et... es, fue un gran placer para mí, fue muy interesante hacer esta síntesis porque no es una conferencia que yo suelo hacer, sino que es una síntesis de muchos trabajos míos. Así que para mí fue muy interesante interrogarme sobre este tema y para ver cómo eh, poner en práctica esta didáctica también eh, eh, en Francia. Así que para mí también fue un desafío. Así que estoy a su, a su disposición, si puedo colaborar en otros proyectos será con un gran placer. Muchísimas gracias.